y como siempre trayendo más informaciones calientas que están en nuestras redes sociales y más en telenor.com.do también en el canal de youtube de nuestro, eh, nuestra página recuerden también seguirnos en nuestro canal en nuestro facebook y también en nuestro en portal telenor.com.do telenor bueno y vamos con la siguiente información y es que aplazan conocimiento de medidas de cohesión contra seis vinculados a la red de césar el abusador la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles y jueves el conocimiento de la medida de cohesión en contra de seis vinculados al caso del lavado de activos provenientes del narcotráfico de César el Abusador. El aplazamiento se produjo a petición de algunos de los abogados que pidieron conocer el expediente. Este es el segundo aplazamiento en la primera cuarta personas detenidas por la Procuraduría General de la República Dominicana. Bueno, eh, esto pique y se extiende. Y vamos con la siguiente información. Y es sobre Mozart La Para, que dice que confirma tener planes de boda y tener hijos. Mozart La Para tiene planes de, de volverse a casar, de volver a tener hijos. Supongo yo que con Dalí Alegría, que es su pareja actual ahora mismo. Y a pesar de las críticas, de todo lo que ha llovido en contra de él, eh, muchas reacciones negativas en su contra con la nueva pareja que ha tenido, pero a pesar de eso, él no le ha importado y dice que está muy tranquilo, muy feliz y quiere formar su vida matrimonial con dar alegría y que también va, puede ser que tenga un hermanito para su hija. Así que Moza la para, eh, sigue con su enfoque de trabajo y también haciendo vidas sociales a través de, sin importarle las críticas, eh, con su familia. Nos entrevistamos en nuestro portal Telenor, pueden ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, pueden ir a nuestro Facebook y a nuestro Instagram. Bueno, vamos a seguir con el toque de mediodía, por ahí viene un, un personaje, amigo de nosotros, Ronnie Jiménez, y yo espero que me guarden un poquito de pudín, porque de verdad, eso se ve sumamente delicioso.